de regreso después de dejar la pista encendida. Sí, porque, óigame, cuando usted ve a una persona mayor así, decide que, que a él le gustan los jóvenes, usted tiene que sorprenderse, porque con esta cuestión del posteo y toda esta cosa, no, no, la nunca suerte, sabe. al la lado de uno, ¿no? la nunca, suerte, sabe. O sea, la nunca sabe. La suerte que yo tengo mi reputación y tengo mi frente en alto. La gente me conoce. Y si yo fuera, y pá y si yo fuera pájaro, <risa> tampoco esa vaina está prohibida. Sí, porque, porque fue, o, un pájaro viejo y feo. Bueno, una cosa, una cosa. yo también tengo mis encantos si fuera pájaro. Si fuera bueno, por lo menos como en el gobierno y eso a los muchachos les gusta, <risa> que le paguen. Bueno, ¡Saludos, Hugo! Esta sección se puso humorística, <risa> esta, señores, una cosa seria, el Poder Matutino. ¡Hugo Hidalgo! Tenemos un, un doble H, no, un H al cuadrado. Un H al cuadrado. H al cuadrado. Hugo Hidalgo. Hugo Hidalgo. Joven emprendedor, joven que, eh, que asume en esta ocasión la vocería del sector externo de una candidatura que se está cocinando de... <risa> el licenciado Abel Martínez Durán. El famoso sector externo. Sí. Viene del sector, sector empresarial, sector privado. Y él, como joven, entiende que desde ahora, desde ya, el PLD debe de asumir con responsabilidad la candidatura de Abel Martínez. Buenos días, Hugo. ¿Cómo tú estás? Muy buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de venir aquí a este programa, que lo ve Santiago y el país, eh, el mundo. El mundo. Este programa, a través de la, mundo, del internet. Las redes, claro. Así es. Muchas gracias por permitirnos venir a conversar en el día de hoy sobre el proyecto de Abel Martínez como presidente para el año 2024. Fíjate, el licenciado Abel Martínez hace algunas semanas inició lo que nosotros llamamos un recorrido histórico por el país que inició en la provincia de donde tenemos muchos héroes, cuna de héroes en la provincia de Espaillat, específicamente Moca. Y la semana pasada eh, estuvimos visitando el sur y el este y lo que pasó en el sur y el este fue descomunal. Lo primero fue que el, el viernes el licenciado Abel Martínez recibió el apoyo de 46 presentes, pero en total 52 diputados de los 63 diputados que tiene. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 52 diputados de los 63 que tiene el diputados partido. Diputados actuales. Actuales. 52. 52. En ese momento estuvieron 46 presentes los demás enviaron excusas, pero en total 52 diputados están apoyando las, el proyecto Abel Martínez 2024. ¿Tienen alguna fírmica de ese recorrido no? Sí, te voy a compartir la, la imagen que tenemos sobre ese gran encuentro con nuestros actuales diputados y eso inició ahí, luego el licenciado Abel Martínez recibió el apoyo en el sur y en el este de todos los miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, tanto en el sur como en el este. El apoyo de los alcaldes actuales, de los exalcaldes, de los regidores, de los concejales y todos los miembros casi en pleno del, del Partido de la Liberación Dominicana en esas dos provincias. De manera que este apoyo que ha concitado la candidatura de Abel Martínez lo convierte en el virtual candidato del Partido de la Liberación Dominicana para el año 2024. Fíjate, mucha gente me pregunta, Hugo, ¿qué te ha motivado a ti, ...a apoyar o a concebir la idea de que Abel Martínez reúne las condiciones... ...para ser presidente de, de este país. Y yo solamente digo una cosa. Dice una frase que si tú quieres saber lo que alguien va a hacer... ...solamente tienes que ver lo que ha hecho. Abel Martínez a su paso por la administración pública... ...desde que fue fiscal en la provincia de Santiago... ...diputado del Congreso, presidente de la Cámara de Diputados... ...alcalde de la ciudad de Santiago... Yo no sé si tú recuerdas que cuando Abel Martínez vino aquí a Santiago y expresó sus aspiraciones a la alcaldía, mucha gente dijo, lo mandaron para Santiago para quemarlo. No sé si te recuerdan eso. Y Abel Martínez lo que ha hecho es engrandecer y resplandecer la ciudad de Santiago rescatándolo de una gestión fallida como la del alcalde pasado, como tú mencionabas, donde se rescataron los espacios públicos, los espacios deportivos, los espacios recreativos, Aquí, antes de Abel Martínez, nadie hablaba de ir a un parque. Ahora tú ves todos los domingos como la familia planifica para visitar los parques de la ciudad para recrearse con sus hijos. En, tema, en términos de cultura, Abel Martínez ha construido los murales culturales de la ciudad que incluso hicieron en su momento que la embajadora, la ex embajadora de los Estados Unidos viniera aquí a la ciudad de Santiago a palpar, de manera presencial el trabajo que estaba haciendo y que está haciendo Abel Martínez. Desde que tú entras a la ciudad de Santiago, te das cuenta de que las calles están limpias, de que están señalizadas. Entonces, ese trabajo en términos de deporte, se reconstruyeron canchas, se hicieron nuevos techados, otros se terminaron. E ese modelo de gestión que yo lo veo en términos gerenciales como un proyecto inicial, ese modelo de gestión, yo entiendo y mucha gente entiende que Abel Martínez debe llevar ese modelo de gestión a nivel nacional para que el país pueda tener la oportunidad de tener una migración saludable. Abel Martínez es uno de los pocos políticos en este país que ha asumido una posición firme en contra de la inmigración ilegal, no de los haitianos, porque mucha gente quiere como que tergiversar eso. La inmigración ilegal, incluso dijo recientemente que él estaba de acuerdo con que el presidente Abinader construyera el muro pero antes de construir ese muro hay que regularizar al millón y pico de alquianos que tenemos en este país Hugo, ¿no crees tú que con una aspiración de Abel Martínez a la presidencia a destiempo afectaría a la ciudad de Santiago en su trabajo como alcalde? Mira, Abel Martínez, lo primero es que yo considero que no es una, un proyecto a destiempo, porque un proyecto de nación no se concibe de un día para otro y yo estoy seguro que cuando tú le preguntas a la gente que va al supermercado que ha visto su poder adquisitivo disminuirse, no entiende que es a destiempo Abel Martínez ha organizado un equipo de trabajo, que eso es lo que hacen los gerentes, organiza un equipo de trabajo para dirigir la alcaldía de Santiago y déjame decirte que Abel Martínez en su tiempo en su espacio libre, es que se traslada a las diferentes provincias por ejemplo, el fin de semana pasado o sea que yo entiendo que la ciudad de Santiago, y se ve, tú puedes transitar cualquier calle de Santiago y las obras están ahí. En una posible presidencia de Abel Martínez, usted por lo menos quedará designado eh, ministro de, de la presidencia, porque con ese discurso que usted tiene sobre, esa, <risa> sobre ese personaje, yo creo que le sobra, le sobra ¿verdad? potencial para llevarlo a la presidencia, inclusive... Eh, minimizando lo que es una obra de un alcalde pasado que tiene sus reseñas hechas, porque cuando usted habla para, para levantar sí, la figura le de, de Abel para, eh, para resaltar la figura de Abel, yo creo que con lo que él tiene no hay que desvirtuar, de, de no hay que quitarle mérito a lo que pudo hacer otro, otro alcalde eh, hay muchas personas de ustedes de, lo, de los abelistas, que quieren enlodar lo que fue el trabajo que hizo Cerullo. Yo no tengo nada personal contra ninguno, pero hay cosas que, que, se, que se resaltan. Cerulle inició el proyecto de la desarrabalización de Santiago. Y eh, Cerulle, ¿cuál fue el problema que tuvo? Que no hizo, las, no hizo lo que hizo Abel sabiamente, que no ha hecho contrato con la basura. Y como las alcaldías... La, la conformidad de la gente se basa en la limpieza de la ciudad. Este alcalde, que es muy hábil, eh, ha hecho eso. Entonces, ha engalanado la ciudad de Santiago con un paquete de murales, que eso se ve bien, y ha mantenido la basura bajo rango. Pero es lo único que yo que se ve de haber. Y naturalmente el tema de los haitianos, el enfrentamiento de los haitianos. ¿Qué más? Porque que un ayuntamiento no se trata solamente de limpiar la ciudad y de engalanar ni hacer exhibiciones de murales artísticos. Más que eso, hay una profundidad que va más allá. Mira, Primero agradezco tus ponderaciones de que un futuro gobierno de Abel. Nosotros lo que aspiramos es a que el país progrese, a que el país avance. Y entendemos que Abel Martínez es la figura que encarna ese progreso que se está perdiendo en la República Dominicana. Con relación a la gestión pasada, tú sabes que de, la, de una de las formas que se puede medir resultados es comparando, en la gerencia se utiliza mucho estudiar los históricos resultados versus los resultados actuales. Eh, tú mencionabas que Abel Martínez se ha concentrado en recoger la basura y yo digo que Abel Martínez se ha concentrado en recoger la basura, se ha concentrado en rescatar el deporte con la remodelación de canchas, con la construcción de nuevas canchas, tú mencionaste la parte de los murales. Pero también Abel Martínez se ha enfocado en embellecer la ciudad, en devolverle el orgullo al santiaguero. Mira, ahora mismo en Santiago, cualquier santiaguero dice con mucho orgullo, donde quiera que se encuentra, yo soy de la ciudad de Santiago. Y fíjate que muchas veces se ha mencionado a Abel Martínez como el alcalde de las Américas. Porque no solamente se ha enfocado en limpiar la basura, sino que se ha enfocado en adecentar el ayuntamiento de Santiago... Y todos los usuarios que utilizan los servicios del ayuntamiento pueden testificar cómo ha mejorado el servicio de la alcaldía. De hecho, la alcaldía de Santiago fue la primera que puso a disposición de la gente una aplicación que se llama Cuéntame, para que donde usted identifique no solamente que hay un cúmulo de basura, sino que hay un hoyo, que hay una, una acera que está mal, lo notifique a la alcaldía y una brigada de la alcaldía se pueda trasladar y repararla. O sea que, de manera que la gestión de Abel Martínez ha sido una gestión modelo, es la única o la mejor gestión del país actualmente. Y yo creo que eh, el abelismo, como tú mencionabas, se está convirtiendo en un sentir nacional. Y eso se puede ver, se puede testificar a donde quiera que se traslada Abel Martínez con su proyecto. La gente se desborda de emoción, anhelando de darle una oportunidad a Abel Martínez para que haga desde la presidencia de la República todo lo que ha hecho en su gestión pública, desde alcalde, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, fiscal de Santiago, y la gente quiere ver eso. La el, verdad es que ha, te ha hecho una gran reseña eh, ese el alcalde tuyo, que el próximo aspirante Próximo a presidente, presidente de la República, el, Dios mediante. Ah, escúchame, aprovecho la, el momento te estoy para felicitar... A Abel Martínez, nuestro amigo y líder que en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños ¿Cumpleaños Abel Martínez? Le auguramos ah, no. mucha vida y salud, ah, que, que Dios le dé mucha ah, paz o, Ahorita ahorita en el cierre le vamos a decir que le pongan el himno el, el del Un cumpleaños Un año más de tu vida <ríe> ah, Se lo va a cantar usted Que Dios le dé eh, mucha sabiduría sí. y mucha salud para que pueda conducir este país Donde quiera que hoy se encuentre su líder? Hugo Hidalgo eh, coordina, coordinador, eh, está el rango suyo en el movimiento, ¿cuál es? Simpatizante de Abel, Polo. Simpatizante de Abel, un, un miembro de la secreta de los militantes del PLD, oye lo como viene ahora. <risas> que, simpatizante de, de la, O sea, estos políticos tienen una ¿Tú, ¿Tú sabías idea. que Abel Martínez tiene eh, simpatías en diferentes colindancias políticas? Es uno de los pocos políticos. Como todos los políticos. Es un fenómeno. ¿sí? Como o sea, hay políticos. gente de diferentes litorales sí. políticos que a, que vengan a ver una figura que podría hacer algo y hay otros también que tienen que saben que tiene que está en un expediente ahí de corrupción que está ahí ese expediente está ahí y va a salir a la luz pública que ustedes van a tener que bregar con eso y justificarle al pueblo esa esa gran gallardía que ustedes están exhibiendo eso es que le está según ahí, el según dice la gente, porque déjame decirte Según algo. Según dice la gente, no, eso está ahí en, uno, en unos expedientes que están en cuestión. Ustedes lo verán, eso va a Mira, salir. déjame decirte algo. Una cosa que yo siempre me he preguntado, tú sabes que mucha gente decía no, porque Abel Martínez tenía cierto tipo de vinculación con casos pasados. Y una cosa que Pero, refrendó. ¿cómo una cosa que refrendó la imagen de Abel Martínez. No solo fue el hecho de que fue a la Procuraduría y otros fueron encartados y él no, sino la cercanía que tuvo la embajadora de los Estados Unidos con el alcalde. ¿Tú crees que la, la ex embajadora de los Estados Unidos no, es, no era en ese momento una de las personas más informadas de este país y del extranjero? ¿Y, qué ¿Y tú, crees? tú crees que ella va a tener algún tipo de vinculación ¿Y qué tú crees de con los... una persona que, que tiene cuentas pendientes? ¿Y, no. ¿Y qué tú crees? Lo que los... pasa con Abel Martín Hay una frase que dice que si tú haces, si tú sobresales, la gente va a hablar de ti. Nadie está hablando ahora mismo del que, del que va allá afuera, porque nadie lo ve como una amenaza de éxito. Entonces, es normal que la gente picule sub mucho sobre la sí, pero eh, no es un pretexto de, de buen favor que se le hace cuando usted cuando usted habla de la, ex embaja, de la embajadora de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos usted sabe que son como las prostitutas. pero usted porque el, es Lo que hacen es galanteo con los que están arriba. Pero el, el Uy, partido anterior llamó a los Estados Unidos para que llamara al presidente anterior. O sea, a, aquí en este país se da mucho de que la gente en función de la coyuntura, ve una cosa buena o mala. Pero en sentido general, todas esas suposiciones que muchas veces se articulan alrededor de Abel Martínez, tienen, han sido refrendadas de que son negativas con la auditoría que le hizo la Cámara de Cuentas a su gestión en la Cámara de Diputados, y él no fue mencionado en nada y mucha gente entiende bueno cómo que, él que no ver si sí fue mencionado mencionado por lo los posibles de las redes la, sociales eso lo desvanecieron fíjate y, que somos pueblo delay, pero eso está ahí fíjate yo conozco, yo, su, conozco su su usted está ahí. Pablo, yo conozco la gestión de Abel Martínez en todos los ámbitos como fue cuando fue fiscal cuando fue diputado cuando fue presidente y ahora en la alcaldía Abel Martínez Abel Martínez que lo que lo sepa el país al llegar a la a la presidencia de la Cámara de Diputados Modernizó la Cámara de Diputados, organizó la Cámara de Diputados, porque era un, un desastre. Eliminó el barrilito. Eliminó el barrilito, pero además puso una cultura diferente. Los diputados hacían lo que daban la gana. Ah, pero pues usted es un, un vocero, Diableto No, Martín, yo no soy vocero. ¿Tú sabías? Es, lo que pasa es que yo conozco la ejecutoria y todo lo que se habla de, de corrupción. O sea, a ver nunca ha sido llamado. Quintero, pero el, Por el entrevistado es él. Pues, ¿Usted, sí, sí. Usted, usted, entonces venga usted como invitado no, al okay. programa. No, no, no. no es que... Usted venga como invitado al programa, se sienta ahí, entonces lo entrevistamos. No, pero deja no que, él la, lo lo que, que él diga lo es que él piensa. No, lo que pasa es que él lo está ayudando a usted. No, no él te quiere no, que él lo, lo diga? Lo es que, usted el invitado pasa, a usted aquí. Lo que pasa es que yo te permití a ti. La, la responsabilidad yo es Yo te suya. permití a ti. De potrincar a ver. Tú dices tu opinión, él tiene derecho no, a hablar. No, no, no, campeón. pero. Perdón, yo, yo perdón, le, usted yo le tiene por... que estar tranquilo aquí, porque Hugo. este, oiga, este panel somos nosotros, lo dijimos, a usted no, usted es un invitado, así que no me venga usted a decir que usted dijo, que usted dijo. Aquí yo aquí quien tiene la voz somos nosotros, usted ahí es el receptor y entonces habla cuando le demos la oportunidad, no me entonces, diga que usted tiene digo, razón, que, si tiene que la, que la voz puede hablar. Este derecho que yo cuando, óigame, yo no le voy a permitir eso a usted entonces, un programa del Poder Matutino, es el Poder Matutino. Que ¿tú? lo ve el, el te mundo te invito, entero este programa. Invito, muchas gracias. Usted es invitado aquí. Yo le permití que él <ríe> da por a Abel Martínez. Este, este muchachito o sea, tiene madre. Pero ¿qué pasa? Abel Martínez nunca ha sido llamado por ninguna dependencia judicial, nunca. ...nunca ha sido llamado... ...fue mencionado, está ahí en el expediente... ...una cosa que te mencionen... ...una cosa que te mencionen... otra cosa que tú seas llamado... ...y que se ha interrogado... ...ahí que tú te das cuenta... ...porque a Valentino lo llamaron y lo interrogaron... sí ...y está y, en el expediente... ...y llamaron otros... ...y llamaron otros... presidente de la Cámara de Diputados... ...a, su tiempo, a Pacheco lo llamaron... ...a su tiempo se sí. lo han sí. llamado... Abel Martínez nunca lo han llamado... ...que sus opositores que ven en él... ...que ven en él... ...una figura de peligro... ...en las elecciones del 2024 comiencen a... De peligro, ¿no? ¿Y de, peligro? de peligro, porque no. si hay una figura que tiene una aceptación ahora positiva para una candidatura presidencial, se llama Abel Martínez. Eso es la moda. ¿verdad? usted sabe que en política se ponen de moda al candidato. ¿no? No, y déjame decirte algo, gente como ustedes son los primeros que te, deben ser garantes de que no permitir que en este país se utilice la justicia como una herramienta política para tratar de destruir adversarios es políticos un en el a nosotros, futuro. Aquí el poder matutino de eso se trata, justamente. Eso no lo... Y yo sé que ustedes no están claro. de acuerdo con eso, estoy totalmente. Entonces, en, en conclusión, la, la gestión de Abel Martínez, todo el que logra el éxito en la vida, de alguna manera u otra, concita pasiones y hay pasiones que se desbordan. Mucha gente, con el caso de Michael Yoda, uno de los mejores baloncetistas del mundo, tiene muchísimos detractores. Jesucristo tiene muchísimos detractores porque el liderazgo causa pasión y a veces esa pasión son a favor y son en contra. Pero la, la, la población, el país, se está dando cuenta de que la, el modelo de Santiago, el modelo exitoso de Abel, a su paso por todo el Estado Dominicano, intachable, limpio, es el modelo que quieren desde la presidencia de la República hay una cosa que no mencionamos ahorita y fue el mercado de la pulga de Pueblo Nuevo. Eso era una mafia y Abel Martínez asumió la responsabilidad y mucha gente decía va a tener un costo político muy alto y Abel Martínez obviando el costo político que pudieran tener esas acciones, priorizó la ciudad de Santiago, el embellecimiento de Santiago por encima de todo y arregló eso. Y hoy día ellos mismos... Los que estaban en el mercado de la puga son los que están agradecidos De que Abel, Abel Martínez lo, lo hubiese reubicado Hubo mucho abuso también ahí en ese proceso Los policías abusaron y atropellaron a muchísimos comerciantes ahí Mira eso, Hugo, para hacer transformación Déjame decir algo antes que tú digas eso Donde quiera que se ha identificado un exceso y un abuso Se han tomado medidas <coughs> disciplinarias, correctivas Y como tú ibas a decir que, es eso, que muchas veces las transformaciones, los cambios son dolorosos la gente se resiste al cambio. Eso es algo que lo han estudiado y lo han, lo han analizado todos los psicólogos, porque la gente le teme a lo desconocido y automáticamente viene un cambio. La gente, su primera impresión es oponerse a ese cambio, a pesar de que al final le favorece. Entonces a lo que se opone hay que atropellar, que atropellar. No, como te dije, hay que atropellar. No, si, las cosas que se identificaron, los que se denunciaron y se identificaron, se tomaron las medidas correctivas. Y fueron solucionados. Y estoy seguro de que si alguien por ahí de los 2.000 o 1.800 empleados que tiene el ayuntamiento de Santiago o de la gente que eh, proclama simpatizar por Abel Martínez, si se excede, si se le va la mano, el primero en llamarlo, el primero en abogar porque se tomen medidas correctivas es Abel Martínez. Porque yo estoy seguro y lo conozco de que así es. Una cosa que yo valoro de Abel Martínez es la forma como ejecuta las cosas, con decisión. A Abel Martínez no le tiembla el pulso para ejecutar lo que entiende que debe de ejecutar. Por eso yo siempre valoré el trabajo de Abel Martínez cuando decidió quitar el mercado de la pulga por Pueblo Nuevo. Cuando decidió desarrabalizar la ciudad con todos esos tarantines que dejó Gilberto Cerulli, que comenzó a vender eh, eh, algunos Espacio público, espacios sí. públicos. Cuando decidió quitar los tordos, que los dueños de tiendas de muebles tenían los muebles en las aceras y los dueños de talleres, por eso yo valoro siempre la decisión que toma Abel Martínez, que no le tiembla el pulso para ejecutar. ¿Tú crees que así ejecutaría Abel Martínez en un gobierno del PLD, del PLD, donde él sea el presidente, con sus compañeros cuando hagan actos de corrupción? Qué bueno que tú mencionas eso, porque hace uno o dos años, en la alcaldía de Santiago, se identificó a un funcionario que estaba cometiendo actos de corrupción, y la misma alcaldía lo puso a disposición de la justicia, investigó y dijo, justicia, encárguense ustedes. con La misma firmeza que ha caracterizado Abel Martínez a su paso por las instituciones públicas, esa misma firmeza será la que lo va a caracterizar como presidente. Vamos a tener un país organizado y en orden. Y una cosa que no mencionamos es que ese esfuerzo que se hizo desde la alcaldía de Santiago... ...por liberar los espacios públicos... ...por embellecer la ciudad de Santiago... ...se ha traducido... ...en una mayor inversión... ...privada en la ciudad de Santiago... ...fíjate que en la ciudad de Santiago... ...ahora se están construyendo torres... ...más altas... ...se están construyendo más edificios... ...los ingenieros, los arquitectos... ...tienen una mayor confianza... ...de invertir en la ciudad de Santiago... ...porque como la ciudad de Santiago es una ciudad modelo... ...la gente quiere venir a Santiago... ...quiere vivir a Santiago... ...y eso no es todo... En el tiempo que le queda Abel Martínez en la Alcaldía de Santiago, vamos a ver más transformaciones. La Alcaldía de Santiago fue lo primero los primeros que tuvieron la visión de instalar las cámaras en los espacios públicos en Santiago. Hugo uh, Hidalgo, yo le quiero dar las gracias a usted y quiero felicitarlo de corazón porque usted verdaderamente viene con, con eso. No, gracias a ustedes por permitirme. Por eso le dije en principio que a mí me, me encanta la juventud. Pero cuando hablé de la juventud, hablé de la juventud inteligente, la juventud que verdaderamente se prepara. Usted está preparado para hacer ese trabajo. Yo lo felicito, adelante, adelante. No, y muchas gracias a ustedes por permitirme este programa, gracias a los televidentes y le, a todos los dominicanos le hacemos un llamado y es que vamos a darle la oportunidad a ver Martínez para que haga las transformaciones que ha realizado no solamente en la ciudad de Santiago, sino en la Cámara de Diputados, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, cuando fue fiscal de Santiago, para que haga esas transformaciones en nuestro país para que el progreso continúe, pero no piensen en usted, que ya usted es mayor edad, piensen en sus hijos. Así que por eso agradable. el eslogan, quien cambia una ciudad, cambia un país. Señores, hemos llegado al final. Gracias a nuestro invitado, gracias a ustedes por estar con nosotros, y recuerde que mañana usted tiene el mismo compromiso de estar con nosotros a las 7 de la mañana. Hasta luego, aquí nos vemos si Dios quiere mañana.